Okay, estamos en vivo. All right. Uh, Yo te veo, tú me ves. Aquí estamos los dos. Okay, muy bien. Okay. <coughs> so, hola, ¿cómo estás? Bien y tú, Jens. Bien, excelente. Mucho gusto con conocerte. Nice to, say, <coughs> nice to meet you. Nice to meet you too, Jens. Excellent, good job. So. You know what we're going to do today. Sabes qué vamos a hacer hoy? Sí, sí, ¿Sí? repasar, repasar sí. y hablar. Sí, okay. Y tienes un documento? Do you have a document uh, with the words, the five thousand words? Así es. Aquí lo tengo. Okay. Pero antes vamos a fue un post there was a post last night con cuatro palabras o oh, cinco um, oso pájaro barba y cerveza yeah. right okay entonces antes primero yo okay mira yo voy a cambiar la pantalla para ayudar Okay. Let's see what we have here. So, <clears throat> you ready? Oso, oso is oso. is bear. Bear. Es un oso. Say bear. No. Good. Oso. Bear. Yes. And cerveza es beer. Beer. I like beer. Uh -huh. Ok. So, listen. Escucha. Cuando yo digo mi. Mi algo. You know, mi compañero. Mi. Diga mi. I, I. Mi. Diga mi. Mi. Okay, Beer. Me. Beer. Cerveza. Tiene lo mismo sonido de mi. Beer. Mi, beer. Diga, beer. beer. Muy beer. bien. Beer, beer. Es, es I. Es un nino de I como mi. Ok. okay. Beer. Beer. beer, beer. Ok. Bear, bear. E es como red. Diga red, mi red social. Bear. Red say red bear. Bear. Bear. red yes okay so beer bear beer bear bear. bear. yes good job okay bear. cerveza is beer okay now barba barba right okay so we're going to do Beard and bird, pájaro, barba y pájaro, barba. No. Ba bird. Ba yes. Ba beard. beard. Beard. Barba. Beard. e e Como mi beard. No. Good job. Okay. Now pajaro is bird. Er, bird. Barba. Yes! Bread. Okay, good job. And uh, for Maribel, Maribel quiere decir uh, pan, el pan, which is bread. So we have beard and bread. Beard and bread. bread. Bear and bread. Bread. Pan, el pan is bread. Bread. Bread. bread. Okay. Um, hold on, let's see. Uh, let me tell Hello. okay um, <clears throat> okay so we have these four words bear beer bird Beard. They're very hard. Look, uh, Ana, if you're watching, I have my favorite cup. Sí. Okay. Um, you ready to continue? Listo para para empezar? Estamos listos. Okay. Primero, por favor, cuéntame algo de ti. Dónde eres y por qué quieres hablar inglés? Bueno, soy de Nicaragua, Sí. he, he, he estudiado en varias academias aquí, inclusive por mi parte, propia parte, Ajá. pero he aprendido poco. Ajá. Un amigo me comentó de Charlingo, ingresé a la página y la expectativa que tengo es poder tener su idea, hablar sí. con compañeros, Good. porque ahora el, el número uno... A nivel mundial, y espero pueda aprender bastante aquí en Sherlinko. Y es un placer pertenecer <risas> sí. a la familia. Eh, muy bien, mucho gusto tenerte aquí en nuestra familia. Bienvenido. Um, es un lugar cómodo, ¿sí? Es, es un lugar donde tú puedes practicar y, y conocer otras personas. Um, ¿Qué piensas de, de este grupo de Ashiolingo? Me gusta la idea. Muchos tenemos, somos impacientes. Sí. Y hemos estado preguntando cuándo empezamos, cuándo empezamos en lleno con el inglés. Uh -huh. Pero en sí, he agarrado amistades así en los grupos. He chateado con Eric Cohen. Sí. Es buena persona y LS. es un inicio. Yes, Sí, Eddie Cohen es una gran persona. He hablado con él ayer, Eric Cohen. Hello, Joy, and Mariana, and Lady, and Anna, and Danny. Um, otras personas aquí. <clears throat> um, all right, Cecilia, Magiella. uh Great. Okay, so let's go to this other document. So we have a document. With 5,000 words, tenemos un documento con cinco mil palabras en inglés y español, en orden de uso. In order, hold on. Uh, just a minute, please. Okay. Uh, I'm sorry. Hold on. Just a second. Uh, hold on. I'm sorry guys uh, It's my son Es mi hijo Entonces voy a escribir que estoy un poco Ocupado en este momento Y también tengo uh, Estoy un poco enfermo Entonces no sé si es difícil Entender pero mi pronunciación. Ok, just going to catch up. Ok. okay Cool. Um, all right. All right. Mi hijo, entonces necesito escribir con él, right Ok. Bueno, tenemos estos 5,000 uh, palabras para todos y vamos a uh, enseñarles cómo ustedes pueden usar esta lista de 5,000 palabras para practicar juntos. So, we have these 5,000 words in English and Spanish in order of um, how, how much they're used. And we're going to show you guys how to use these words together. And I'm excited about this because this is an opportunity for you guys to help each other. All right. So, Johnny, you have... Tienes el documento, um, las palabras, uh, las primeras cinco mil palabras más comunes en inglés, ¿verdad? Y esta es uh, la semana 11, creo. Entonces, puedas ver... Uh, la lista para principiante. Can you see the list for beginners? Así es. Okay. voy a cambiar mi pantalla y vamos a practicar la pronunciación para estas palabras. Ok. Momentito. Uh, ok. we're going to go here and here and I'm going to make this. Bigger. But but plus yeah, plus. Yeah, plus. Yeah. Okay. Yeah. I hope everybody can see these words now. All right. Yeah. Okay. Can you see, principiante, um, palabra numero 101. Um, One hundred one. One hundred one. Good job. You have the you do the numbers. All right, you can do all the numbers. One um, hundred So, this is only, only, only. Perfect. Only. And that. What does that mean? Que significa? Only significa solo. Okay. Only you speak French. Only you speak French. Only you speak French. Ok. Voy a ayudarte con cada uno. Estás aquí para mejorar inglés. ¿Sí? Así. Correcto. Ok. Entonces, cuando tú dices speak, diga speak y no speak. Speak. Muy bien. Muy mejor. Empieza con S. En inglés, speak, empieza con S, no con E. Only you speak French. Awesome. That was perfect. That was perfect. Como escuela es school. School. Good job. OK. Por favor, lee el español para mí. Solo tú hablas francés. Solo tú hablas francés. En esta manera yo puedo oír escuchar su su español y tú puedes escuchar oír mi inglés y podemos cambiar. ¿Sí? ok, okay. Only you speak French. Solo is only. Okay, the next one. 102. One hundred Yes. Those. Esos. Those. Those. Good job. Those apple trees are new. Those apple trees are new. Very good. Esos árboles de manzana son nuevos. Por favor, el español. Esos árboles de manzana son nuevos. Esos árboles de manzana son nuevos. Those apple trees are new. Esos, those. Ok, 103. hundred That. Say Del. One, diga, 103. 103. Great. Tell, decir, tell. Tell, decir. Great. Tell. Decir. Okay. Tell me the truth. Tell me the truth. Good. Truth. True. Good. Truth. Dime la verdad. Dime la verdad. Mm -hmm. Tell me the truth. Decir is tell. Tell me. Okay. 104. 104. Good. One. One. Uno. Uno. Say. I am number one. I am number one. Yes. Okay. You are. You are number one. Yes. Thanks. Soy el número uno en español. Sí, y en, en realidad uh, es la primera vez con uno de nuestros estudiantes, nuestros alumnos en este plataforma, um, en este. Este grupo, membresía y bienvenido. es número uno, uno. okay. Uh, uno is one. Ready? One hundred and five is very muy. One hundred and five. Yes. One hundred and five. Very muy. Okay. Puedes ver. Un momentito puedas ver mi boca, mis labios ok ok burro y vaca ok vamos a practicar Bur burro y vaca en inglés es muy diferente cuando decimos ve de vaca, ok Necesito ver las dientes. Very, very. Diga very. Uh -huh. no, very. No, es vaca. Vaca. Va. Very. Okay. usa su dedo, su dedo, así y diga very. Very. Yes. Okay. Va Okay, burro, burro, B, de burro, sí, cierra los, los labios, pero con uh -huh. V, very, necesito ver los dientes, very. Bradley. Yes, ok, practica Bradley. eso. puedes practicar con un espejo, ¿espejo? Ok, very, necesita ver sus dientes uh, cuando estás, say, how can I have this document? all right Nineth um <clears throat> Nineth we will share this document uh, vamos a compartir este documento contigo y también esta este documento está disponible uh, en nuestra plataforma y en nuestro canal de youtube uh, y hay un página uh Ada puede compartir el enlace para este documento también so uh, Nineth is asking how can i get this document Uh, we have it available on a download page of, that we can share in the group. Okay? All right. Um, very, muy. Ella es muy inteligente. Por favor, diga. Ella es muy inteligente. Muy bien español. She is very smart. She is very smart. She is very smart excellent good job muy is very okay number one hundred and six is one hundred and six good her her, her. Su or de ella her school bag her school bag her de ella. Mm -hmm. her school bag very good okay su mochilla. Mochila, su mochila, por favor, lee el español. Su mochila o la mochila de ella. Sí, mochila, mochila. Necesito recordar que es no es mochilla, es mochila. Mo, su mochila o la mochila de ella. La mochila de ella. Her school bag. Diga her school bag. Her, her school bag. Perfect, that's perfect. Okay, one hundred and seven. One hundred and seven. Good. Okay, you ready for this? Con uve Even, incluso, even. Even. Excellent. Even. Even. even. No es even. No es even. Es Even. even. Mm. Yes. They even study this year. They even study this year. Even. Significa incluso. Sí, incluso estudiant. They even study this year. Say, study, study. Study. Good job. Okay. In this, in palabra, a uh, study. They even study this year awesome okay ellos estudian incluso este año okay ellos estudian incluso este año año yes este año okay they even study this year incluso and even all yeah. right um let's see number 108 number one in eight one hundred and eight say one hundred and eight and in spanish how do we say 108 in spanish okay. yeah bounce mm -hmm. back atrás back, back atrás. Mm -hmm. never look back never look back mm -hmm. nunca mires atrás Ah, nunca me eres... ¿Hay otra persona? ¿Es, ¿Es posible pedir que...? ¡Bang, bang, bang! Ah, es que al frente de aquí... Ah, ¿el frente? ¿En frente de, sí. de la casa? Correcto, correcto. Okay. ok, vamos a tratar. Ok, never look back. Nunca mires atrás. Never look back. Nunca ne mires atrás. Sí, never. Recuerda, never, ver. Never, never look back. God. Yes, good. okay. Atrás, back. Back. Okay. One hundred and nine. One hundred and nine. Any, cualquier. Any, cualquier. Mhm. Mm okay. Any of you can explain. Any of you can explain. Explain. Explain. X. Ex. Diga X. Ex. Ex. Explain. Explain. Explain. Explain. Excellent. That was perfect. Perfecto. Perfecto. Explain. Ok. Um, cualquiera de ustedes puede explicar. Cualquiera de ustedes puede explicar. No puedo. Cualquiera. Que, there we go. Okay. Cualquiera de ellos puede explicar. Sí, cualquiera de ellos, de ustedes, puede explicar. Sí, yes. cualquiera 110. de ustedes puede explicar. Sí, muy bien. Okay. Y el último para hoy es 110. 110. 110. Good. Good, buen, good. Good. Good. Good. Good. good, buen. Good, buen. Good job. Say good job. Good job. Good job. Buen. Good job. Uh -huh. Good job. Buen trabajo. Buen trabajo. es good job. All right. How do you feel? ¿Cómo se sientes? ¿Más cómodo que antes? Sí, un poco. Ahí hay palabras que las leía por leer. Sí. Sí, ok, Esta es la primera vez. Es la primera vez, ok. Pero en solo con solo 10 palabras trabajando juntos, ¿se sientes más cómodo conmigo, verdad? así es ya okay. entre más confianza uno sí sí este es la programa okay so what i'm saying is like we have only done ten words together but now we are already feeling more comfortable together with each other right and this is the idea imagine after we work together like you know five times or ten times together puedes pueden imaginar cómo Va a, va a sentir, um, después de cinco veces o diez veces trabajando juntos, okay? um, vamos a cambiar a amigos. Voy a saber, conocer, conocerte y voy a saber um, cuántos hijos tiene, de dónde eres, qué quiere. Voy a saber más de ti mismo. I'm going to know more about you and you are going to know about me. ¿Tienes um, cualquier pregunta sobre yo, sobre mí? ¿Cuál es correcto, sobre yo o sobre mí? Sobre mí, aquí decimos sobre mí. Ok, sobre, sobre mí. yo no. So, sí. ¿hay algo que quieres saber sobre mí? Bueno, más que todo, los momentos en que podemos estar así en contacto, así, para practicar palabras y todo. ¿Sí? ¿Cuál es las hora más adecuada contigo? Igual, pues, muchos están a preguntar la hora adecuada para estar chateando contigo. Ajá. Uh -huh. Ok. So, things are good. Things are good. Um, ok. Uh, ¿Qué más? Mira, mi, mi español no es perfecto. Yo sé que estoy aprendiendo español. Ok. Um, y, pero este plataforma es donde. Todos de nosotros, todos pueden practicar juntos. Incluyen yo, um, Ana, Ada y todo el equipo. David, um, todos estamos aquí para compartir nuestro idioma y nuestra um, uh, um, programa. So, you want to know what you can text? Puedes ah, Sí, cuando, ah. cuando puedes. Uh, decir, oh, en cualquier momento. Cualquier momento. Um, pero es mejor, no con WhatsApp, es mejor preguntar algo. Si tiene una un pregunta, es mejor en el grupo de ShareLingo, de iShareLingo. En uh, el grupo es mejor todo. Sí, es, es mejor porque hay mucha gente. Um, Uh, hay, hay más personas yo lo siento pero estoy bien ocupado <ríe> y Es a veces es difícil responder pero en el grupo hay hay muchas personas que pueden ayudar uno a otro correcto sí, pero sí, tú puedes escribirme en cualquier momento pero a veces no voy a responder inmediatamente ¿sí? Sí, igual nos pasa por el trabajo, las condiciones que tengamos aquí. Sí, sí, sí. Um, pero esta es mi es mi meta, es mi vida uh, para juntar culturas. Sí, es bueno. Como te dije al inicio, me ha gustado pues porque he interactuado con personas también que hablan bastante inglés. Mm, sí. Ok, voy a cambiar el... el uh... Here we are. Okay, let's try this. Es un poco más. Okay. Um, quiero decir gracias por estar conmigo hoy. Y uh, la próxima vez. Ah, mira, ustedes pueden ver cuántos dulces tenemos, cuántos chocolates. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuántos tenemos? La vez pasada dije que 80 y salieron más de 100, Es no más, más de 4 y, y medio, 450 y algo. Y yo no sé tampoco, yo no sé exactamente, nunca he, he contado, ok, entonces yo no sé también, no, nadie sabe, nadie <ríe> sabe, um, pero vamos a, a ver, uh, el lunes vamos a contar más, ok, so, uh, nobody knows how many chocolates there are including me like i don't know the exact number it's just a jar full of chocolates so we're going to find out together uh each monday we will count more but you think there are 400 or 450 piensas que hay cuatro cuatrocientos o cuatrocientos como cuatrocientos hay ahí okay Qué grande <laughs> Sí, es posible. Sí, es posible. No sé. Muy bien. Um, gratas, gracias otra vez por este tiempo contigo. Y mucho gusto conocerte. Espero que podamos hablar más en el futuro. Gracias por estar aquí hoy. Es un placer you. I hope we can practice again. Um, uh, es posible la próxima vez. Tú puedes practicar con otro. Um, anglo o hablante de inglés ok eso haré ¿Fue, fue difícil o fácil realmente fue difícil o fácil conectar por el zoom o sea es sencillo por el zoom es sencillo okay. lo que pasa es que al inicio tuve un conveniente con el volumen era mm. una opción ahí que no había visto Sí. pero piensas que la próxima vez va a estar más, um, más fácil, ¿sí? Así es. Sí, muy bien. Así es. Ok. Ok, ¿algo más? ¿Preguntas de esta forma de practicar? No es buena. enseñar bastante pronunciar las palabras. Había palabras que solo por decirlas. Uh -huh. Good. Uno juega bastante con los labios en el momento de hablar en inglés. Exacto, sí. Ok, entonces tú puedes ver este video en, en el Zoom, el video de este Facebook Live, esta Facebook Live, en cualquier momento, otra vez, otra vez, ¿sí? Sí. Ok. Así muy bien. Así con los videos anteriores. Good. Ok. Uh, entonces, uh, nos vemos pronto, está bien, que tengas un lindo día, um, un buen fin de semana, y nos vemos la próxima vez. Ok, Jen. Ha sido un placer y un gusto. Great. Ok. Gracias. Chao. Bye, bye, bye. Adiós.